con la información en vivo directamente a Casa de Gobierno. Marcela Navarro, te escuchamos. Escuchamos, estamos en el quinto piso de Casa de Gobierno, acaba de comenzar la conferencia de prensa de la ministra de Salud de la provincia, La escuchamos. Que hoy está eh, depositando la Nación en la Asignación Universal por Hijo, entendemos que va a haber un déficit eh, importante en, la, en, la, en, la, en el consumo de leches porque eh, lo que se entregaba promedio físicamente de caja eran dos cajas de 800 gramos por, por niño, esto no va a alcanzar con los valores que hoy tiene la leche eh, para alcanzar a dos cajas. Y por Quiere otro decir que lado. Solamente se va a poder adquirir una, la mitad. y eh, Una, y sí, porque el valor hoy de la leche en el mercado está cerca de los eh, 500 y entre 600 pesos, depende de la marca de la leche. ¿Qué, ¿Cómo lo cobre la provincia, ministra? Esto, esto siempre, la entrega de leche ha sido una política nacional. La entrega de, de, de las leches, después ahora tendremos que evaluar qué va a pasar, porque nunca ha sido una política provincial. Esto es. Un, un, un ajuste, por decirlo de alguna manera, de la nación hacia las cuestiones que distribuye eh, fundamentalmente con los alimentos hacia la provincia. Es también, lugares, esto es para toda la provincia y, y también una cosa más quería comentarles que... No solo vemos esto de que va a haber un ajuste en la cantidad de leche que la Nación entrega a, a las mamás y a los niños, sino que también desde el punto de vista sanitario lo entendemos como inoportuno porque siempre la entrega de leche... Fue un momento de captación y de oportunidad de que las mamás acerquen sus chicos, inclusive ellas mismas, para hacerse controles de salud y, acerque, y se acerquen al centro de salud y era una muy buena oportunidad para controlar, ver a los chicos y también ver a las mamás. ¿Para qué tipo de leche es? Porque en los centros de salud nos encontramos con leche entera, leche de fórmula. ¿Qué va a suceder con los chicos, por ejemplo, que tienen riesgo nutricional? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos en vivo para Canal 9. Nosotros el tema de los riesgos de, para las leches con, de fórmula con riesgo nutricional también los completamos, la Nación va a mandar y también completamos nosotros y con el remanente de leche que nos ha quedado de Nación lo que vamos a hacer es eh, extender eh, esto porque como les decía la entrega va a ser la, el depósito hasta los chicos de tres años nosotros vamos a extender de tres a cinco años a los chicos que tienen bajo peso es decir eh, a, a aquellos chicos que tienen riesgo nutricional con el remanente vamos a completar para poder pero, colaborar pero, sí y hasta, mientras tengamos esto y bueno después iremos viendo yo hoy comunicamos lo que sucede peligra, peligra lo que la, la buena alimentación digo peligra lo que es la buena alimentación temprana y lo que eso conlleva la importancia que tiene bueno lo que yo Quiero aprovechar ahora para decir en materia de leche que la mejor alimentación, y esto se lo digo a todas las mamás, la mejor alimentación es la lactancia materna. Esto es, sin duda, poder extender hasta la mayor cantidad posible el año y un poco más del año. La lactancia materna es lo más importante. Después, bueno, los complementos en leche en los casos que no se puedan y nosotros vamos a estar con un ojo atento a ver si esta decisión que toma Nación de restringir... La entrega de leches compromete la nutrición de los chicos. ¿Pero ¿Usted, ejemplo, usted ha hablado con, con alguien mamá, del gobierno por nacional? Por ejemplo, que es discapacitada Perdón. y no puede darle de mamar a su hijo por los medicamentos que toma. Dice que consume hasta seis latas por, por mes y que las latas están de más de 1.400 pesos. ¿Qué es lo que se le puede decir eh, urgente a esta gente? Bueno, nosotros las leches que son las fórmulas especiales compramos, la provincia compra, que estas son las fórmulas especiales para los chicos compra, y bueno, vamos a seguir nosotros con nuestra estrategia de complemento que estuvo siempre que hizo la provincia y la inversión que hizo la provincia para completar la entrega de leche de nación, pero yo quiero que quede claro y que le quede claro a todos que esta, la provisión de leche es una política nacional, que se entrega a todas las provincias de la República Argentina con ese, con ese criterio y que hoy se ha dejado de entregar pero la caja de motivo, leche. ¿Ministro, usted ha hecho algún reclamo a nivel nacional? No sí, sí, he hecho el reclamo, no solo hecho el reclamo, he manifestado mi opinión en la que no estoy de acuerdo por estos argumentos que les he vertido primero porque no, no sé si va a ser suficiente para, para, el, para la leche, para la alimentación de los chicos y en segundo lugar por esta justificación sanitaria tan importante y los argumentos esgrimidos por la Nación en, en, en, en conversaciones es, tiene que ver con eh, el empoderamiento, esta es lo, lo que expresa la nación, ¿no? de las personas para poder ir y hacer el ejercicio, el derecho del consumidor y adquirir la, la leche y que por otro lado entienden, cosa que eh, no, yo no lo estaría viendo de esa manera, que le llegaría a las personas con asignación universal, que serían los, las personas que más lo necesita, le estaría llegando efectivamente pero, la pero, no no que se compre la déficit, leche. Usted como, está denunciando. ¿El Estado mendocino toma política de que no va a llegar en perjuicio a la gente? Eh, lo que vamos a ver es eso, es eso. Vamos a ver cuánto, cómo llega, cómo se compra y vamos a tener que hacer. Nos obliga a nosotros a redoblar esfuerzo Ajá. y hacer una estrategia de gestión sanitaria para ver si los chicos están alcanzando a consumir la leche. ¿Qué, ¿Qué, se ¿Cómo ¿Ustedes podrían entregar, ¿Cómo? por ejemplo... Y la ANSES va a cumplir el rol de, de informar a las personas que tienen asignación una universal. ¿El subsidio de tipo eh, subsiste con 800 gramos de leche por mes? Oh, eh, 800 pesos 800. es 800 pesos por eh, por caja por ca, por niño, claro, por niño que que, que tiene tre, hasta tres años, ¿no? Antes Pero digamos, era hasta busqués... tres o era hasta dos años, ¿se ha ampliado esto? Esto siempre fue hasta tres años y después se ampliaba de tres a cinco años los chicos que tienen bajo peso, ahí se completaba con leche, la caja física, digamos. Sí, sí. Hoy el depósito de la, de la, del, del dinero en la Asignación Universal por Hijo es hasta chicos de tres años, quedan descubiertos de tres a cinco y es donde nosotros vamos a seguir cubriendo y, y este el, el stock que nos queda lo vamos a destinar a ese grupo de chicos que nos preocupa mucho. Sí, sí, sí. Pero, Ministro, ¿ustedes podrían, podrían por ejemplo, vamos, lo, lo vamos, este, este stock depende cómo lo, lo, lo vayamos entregando y lo vayamos distribuyendo, tenemos un par de meses más para entregarlo. Pero que quede claro que va a estar destinada a la caja a las a los chicos de 3 a 5 años, que las mamás van a tener que comprar la leche con esos 800 pesos que tienen asignado, eh, depositados en la asignación. Bueno, ¿Podrían pensar en una partida para...? Presión. En realidad eh, la, la desnutrición hoy como índice eh, no, hay que analizarlo no en realidad como desnutrición sino como malnutrición. Hoy en la hoy tenemos y son, son índices elevados, la provincia tiene índices elevados, el país tiene índices elevados más inclusive que la región de las Américas y tiene que ver con una mala nutrición, no con una desnutrición sino tener chicos obesos con sobrepeso y malnutridos por lo tanto entendemos que los alimentos saludables... Eh, como en este caso puede ser la leche, son estrategias para mejorar la alimentación. Y quiero volver a insistir mucho sobre la lactancia materna a todas las mamás, que prolonguen lo que más puedan la lactancia materna. Ministra, está Rubín tenés, acá en la provincia de Mendoza, nos puede, bueno, lo invitamos también a sumarse a la conferencia de prensa, sí, no. bueno y preguntarle cuál es el motivo de su presencia acá en la provincia de Mendoza y qué, qué, ha, qué ha realizado, qué gestiones... Nosotros, cuando en la gestión, digamos, donde yo fui ministro, trabajamos ya muchísimo con la provincia de Mendoza en todo lo que fue la ampliación de la estrategia de cobertura universal, de salud universal, es decir, mejorar las condiciones de cobertura de toda la población argentina, independientemente de si son del sistema público, seguridad social o el sistema privado. Y en poco lo que venimos trabajando, con lo que trabajamos con Mendoza fue justamente... Eh, eh, ampliar la cobertura tanto en los aspectos del de mejoramiento del modelo de atención médica de eh, toda la transformación digital del modelo de cobertura prestacional para mejorar la prevención y el control de las enfermedades crónicas y lo, todo eso lamentablemente fue, digamos, en buena medida desarticulado al principio de esta gestión de este gobierno y por supuesto después la pandemia terminó por desarmar absolutamente todas las estrategias a todo nivel. Un poco en esta relación, Mendoza fue pionera en el desarrollo de la estrategia de salud universal en la Argentina, este, con resultados este, verdaderamente muy importantes y fundamentales, y un poco lo que estamos haciendo ahora es retomar la agenda yo desde el, este, una institución académica que es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria para poder retomar esa agenda y presentar, seguir, digamos, en la senda de ampliación de la cobertura, de mejoramiento de la calidad de atención, sobre todo con las transformaciones que hoy en la pospandemia necesita el sistema de salud este, y fundamentalmente porque Mendoza tiene no solo recursos humanos, sino también recursos técnicos inmensos para poder seguir liderando esta estrategia en todo el país. Rubin, ¿usted coincide o rechaza que estos recortes en salud sean eh, consecuencia de eh, la herencia recibida por este gobierno? De los recortes que de este gobierno. de la ley. <risa> Porque ya uno no sabe, ¿no? Este... Mira lo que decía recién este la, la, la, digamos a la María Nadal tiene mucho que ver con, este, con que la, la entrega de leche fue siempre una estrategia de nación. Y una estrategia muy, este, no solamente este, muy rica, muy importante, este, muy gratificante también, porque realmente resolvíamos un problema serio, digamos. El hecho de que, digamos, la decisión que ha tomado este, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, no solo es equivocada, sino que es inoportuna. Es equivocada porque, como decía este, la licenciada Nadal, en realidad, la, digamos, justamente la entrega de leche es un factor fundamental para acercar a las madres a los centros de salud. Es muy importante y para, y para capturar, entre comillas, la atención de los chicos, por un lado y las embarazadas. Por el otro lado, en un escenario inflacionario como el que estamos viviendo, tener, digamos, un valor fijo como el que está, digamos, este puesto en la Asignación Universal por Hijo, es un error. Es un error porque se va a desactualizar rápido, imaginemos que estamos con tasas de inflación muy muy altas y la verdad es que... ¿Cuánto va a ser esto? Que no se actualizan, porque en realidad no se vienen actualizando, con lo cual va a ser un problema cada vez mayor. Yo creo que lo que hay que asegurar es que el Ministerio de Salud cumpla con su función esencial. Es una de las funciones esenciales de la salud pública, que es entregar en tiempo y forma, digamos, este elementos como este, las cajas de leche que mejoran la nutrición. claramente. ¿Cómo se entiende mejora. entonces esta decisión? No sé, la verdad que habría que preguntar a la Ministra, Bisot. Rubín, ¿usted cree que esto es un elemento junto a otros que muestra que también en salud no hay políticas de Estado como sucede, por ejemplo, con la economía, señor? En salud no hay ninguna política de Estado. Lo que digamos, este, obviamente uno tiene que reconocer que el gobierno nacional, como todos los gobiernos provinciales, fueron atravesados por la pandemia y esto desarmó y desarticuló todas las estrategias sanitarias. Pero esta gestión nunca tuvo una política sanitaria clara y estas cosas también lo demuestran. ¿Cómo ve el actual sistema de salud de Mendoza? Yo soy un eh, sea un fanático, un enamorado de Mendoza, realmente Mendoza fue la provincia con la cual nosotros trabajamos, este, no solo mejor, sino más efectivamente en la gestión, porque básicamente todo el desarrollo de la política más ambiciosa que tuvo la gestión donde tuve el honor de ser ministro, fue la ampliación de la cobertura universal, y Mendoza fue la provincia que más efectivamente trabajó con esto, inclusive desde la desde la ministra Claudia Najul, cuando fue ministra de, de, de Salud, hasta este, Eli, y por supuesto Ana María, que nos conocemos desde hace muchísimos años. ¿cómo que va a pasar con el barbijo? Ah, bueno. <risa> cambió rápidamente. Está preguntando qué va a pasar con el barbijo, si se va a dejar de Bueno, el barbijo, eh, ustedes saben que nosotros el barbijo en los lugares abiertos... Eh,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 Eh, estamos evaluando la posibilidad de retirarlo teniendo en cuenta la situación epidemiológica, vuelvo a decir de muchos casos de gripe en la provincia si es oportuno retirarlo hoy en los espacios ¿Cuándo, cerrados. ¿Cuándo, ¿Cuándo, sería, esto? ¿Esto ¿cuándo lo, sería esto? para Esto lo, lo, lo vamos lo estamos, lo, hemos, lo estamos hablando con el gobernador y lo tendremos ¿Se prontamente. ¿Se la de la Nación antes para tomar esta decisión? ¿o? Eh, puede ser, eh, ahí van a haber cambios a nivel nacional con relación a la gestión de la pandemia en muy pronto eh, pueden, pueden haber Van a haber anuncios con relación a cómo se va a hacer desde el diagnóstico hasta la vigilancia del COVID. Es muy probable que en los próximos días se anuncie que da el diagnóstico, caso por caso de COVID, como lo estamos haciendo, no se haga más. Existan centros sentinelas o vigilantes, es decir, lugares, establecimientos de salud que sean los encargados de hacer las tomas de muestras de las personas que tengan síntomas respiratorios. Estamos escuchando y a la ministra Ana María Nadal, está, está hablando de justamente del de tema de la pandemia, de cómo se hace la uh -huh. evaluación en este último tiempo, de cómo se va a seguir haciendo el registro, a la espera, por supuesto, de una decisión que va a tomar el Ministerio de Salud a nivel nacional. Y en Mendoza, en el tema del uso de los riesgos, se está evaluando retirarlo, pero dice la provincia piensa promoverlo, al menos a modo individual. Lo define la ministra con el gobernador en los próximos días, en las próximas horas. Pausa la.